La de los años infinitos. Mi tierra. La de las Mendoza. Muy buenas tardes. Sí, ya arrancamos. Ay, Dios mío, el invitado que tenemos hoy difícil, no saben. No chicos. saben que es difícil. No Qué lo muestren difícil. todavía, no lo muestren. Todavía no, todavía no. Ahí se ve una mano. Ay, no. Se, baja, se ve la mano. Mira, yo, mira más allá de todo, sí. hoy con un día como, como el de hoy, que Complic vamos a estar hablando, muy complicado, ¿no? muy complicado y demás, está, pero tenemos que, mira, doblemente agradecerle que esté hoy acá con nosotros. No vamos a mostrar todavía, todavía no, todavía no. Pero bueno, si sí no podemos quedar ajeno a lo que fue eh, y lo que está haciendo todavía en muchos lugares, las consecuencias, lugares, que las consecuencias acabado, ¿no? de claro. esta tormenta feroz, eh, yo creo que casi todo el territorio provincial, Menos la acera, que no ha sido como muy complicado no, el, el tema. No, pero creo que uno de los departamentos, lo que sabemos hasta ahora, uno de los departamentos más complicados es Guaymallén. Es Guaymallén. La mayoría de las imágenes tienen que ver con ese departamento, mucho en Ciudad también. Sí. Creo que son los dos departamentos más afectados. Hemos visto los accesos, sobre todo en intersección de, de acceso este y acceso, y sur, acceso sur. Y acceso sur. Y sobre complicado. todo. Esa figura, ¿no? La figura emblemática que tenemos todos los mendocinos y que siempre cuando llegamos, o es en la referencia del cóndor, cóndor a la derecha. ¿Viste? El cuando decías dices claro, turista claro. y demás. Siempre la referencia. Ay, se escucha. Escucho acá por la cucaracha, chicos. Un ratito puede ser. Y, perdón, pero que si no, no me concentro. Pero, bueno, y la, y la noticia que tiene que ver con... ¿Le volaron la, la cabeza al cóndor? Sí, tremendo. O sea, la, la tormenta <risa> impresionante. No, yo no puedo ponerme seria. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, tremendo lo de Galdeano. Lo podemos mostrar, Basta, mostrarlo, sí, mostrarlo, mostrarlo para que se haga responsable, para que se haga responsable. Está el señor Rodrigo Galdeano con nosotros, bienvenidos Muchas gracias. gracias Escúchame. Pensamos no, que no gustó, venías. Nos estaba eh cuantas hojas en el piso, pero en, están en los ciudad. árboles, sí. tremendo, una piedra importante. ¿Te viniste sí. por Ciudad? Eh, me vine por, claro, me vine de Maipú por el acceso y llegué y dije, me voy a ir igual por el cóndor, porque digo, tiene que haber drenado ya el agua. No. Y sí, ya está mucho más. Sí, ah, pero había un parte. camión eh, parado. Igual está complicado el tránsito. Y, y, claro. Bueno, sí, me estuve media hora para sí, pasar sí, sí. pero no, sí, fue una tormenta fuerte. Yo, la verdad que eh, viviendo en Maipú dije, esto es el fin del mundo, pero no fue tan fuerte ahí. Yo veía que no paraba, encima me quedó el auto afuera ¿Qué, qué? Claro, y ve, yo digo, ¿qué, qué hago? Problema, ¿Salgo o ¿no? no salgo? Digo, bueno, terminó, viste, la primera tandita de, de granizo que cayó, dije, bueno, ya está, ya cayó. A los dos segundos, de nuevo, dije, bueno, no. Y metí el auto, todo lo resguardé y se terminó. Me gusta. Digo, qué eh, bueno. Me gusta, me gusta. Podría ser meteoróloga. Claro, <risa> la verdad que bueno. Con guardé el auto. Digo, claro, el, el tiempo estaba esperando que yo me tire el auto guardé a la cochera, entonces vecina. ahí sí. Bueno. Eh, Rodrigo Galeano, primero y principal Sí. A ver, ya que lo presentamos, no era el momento Como siempre rompiendo los protocolos No, me dio risa porque dijiste Obvio que es una figura que nos representa a todos el hecho de que, bueno, el cóndor es un punto de referencia para todo De ahí te vas para allá Pero ahí que te fue para fuerte allá, cuando dijeron ah, no no la Lashimer, Lashimer, no. vos. Bueno, entonces no. del cóndor te vas no. para allá, te vas para allá, no. te ibas te para allá ancios, bueno Claro, todo, del cóndor vos mandabas todo, a toda la gente, viste, todo. para cualquier lugar Pero que se le haya volado la cabeza, bueno, es tremendo Sí, sí, sí, sí. sí es tremendo Bueno, recién la veíamos a Sofía, ¿no? Sí. Que salía al aire desde el lugar y realmente era llamativo ver cómo quedó el cóndor Pero esto fue solamente con una lluvia no entiendo total. cómo voló la cabeza. No, pero aparte de, de relevancia nacional, todo, todo el mundo ya a nivel país está hablando de la gran tormenta de Mendoza. Sí, ¿sí? muy fuerte. Sí, muy ha fuerte. sido fuerte y sobre todo las consecuencias, que siempre decimos, no las dos caras, de, de las, sobre todo las viviendas vulnerables, más, ¿no? Más precario, el, exactamente, claro. y demás, todo lo que genera las consecuencias que vamos a estar obviamente en el Noticiero de Edición Central también hablando más hondamente de todo lo que pasó, el relevamiento de lo que se ha ido haciendo y lo que se está haciendo en este momento aquí en la provincia. Pero bueno, nos metemos en vendimia. Nos metemos Hacemos en vendimia. Hacemos un recreíto y nos metemos en vendimia. Tenemos mucho para hablar con Rodrigo, pero antes. Yo creo que tenemos que conocer una reina más. ¿A San Martín nos vamos? Dale. Vamos. Soy Nazarena Nicosia, tengo 22 años y soy reina del departamento de San Martín. Tengo 22 años, estudio Educación Física en el Instituto de Educación Física en Rivadavia y actualmente estoy trabajando en una colonia de verano eh, con un montón de pequeñitos. ¿Por qué trabajo con un montón de pequeñitos? Porque me encantan los niños, los amo. Creo que San Martín tiene algo particular que no es solo su belleza eh, exterior, sino su, su gente, la gente que, que habita en San Martín es especial. Llegas a San Martín y no es lo mismo que ir a otro lado. No sé si es porque mi alma y mi corazón está ahí, pero eso, la gente. Elegí presentarme para poder ser reina de San Martín porque vengo de una historia familiar muy bonita, eh, de reinas, historia de reinas y de vendimia, eh, mamá reina de departamento, Abuela, tía, también reinas de distrito, así que en mi familia y en mi casa siempre se respira vendimia. Tengo eh, mis proyectos ah, que me gustaría que más allá de los resultados se puedan eh, llegar a cumplir, eh, están basados en el área de salud. Eh, como futura profe de educación física me gustaría hacer hincapié en el cuidado de la salud sobre todo. Eh, en San Martín eh, nuestro intendente está haciendo mucho hincapié en dejar nuestras plazas súper bonitas eh, con un montón de... Eh, aparatos para poder realizar los ejercicios eh, y hay mucha gente que sabe utilizarlos y otros no entonces eh, mi proyecto está basado en poner un profe dos o tres veces por semana eh, dos o tres horas por día para que puedan guiar a las personas que quieran ir a hacer un ejercicio, que quieran ir a hacer una actividad física y que por ahí no tengan el ingreso para poder llegar a un gimnasio, a un personal trainer o por ahí a las actividades que hay al aire libre con profes al aire libre. Yo creo que tenemos el honor de las mujeres poder representar la vendimia eh, y poder representar a cada trabajadora sobre todo. Me parece súper importante que la reina esté y esté presente, y represente a su pueblo, y represente a cada persona y sobre todo a cada trabajadora. Eh, tenemos el honor, como dije recién, de las mujeres poder ser las que representamos Vendimia, y es muy triste que nos quieran quitar ese lugar. Las bueno, divina. Hermosa. Divina, divina la historia también. Tuve una historia de reinas en la familia. Claro. Impresionante. Madre, abuelas, tías, todas reinas allí en el departamento de San Martín. Bueno, ¿hablamos con él? Vamos con la reina del protagónico. <risa> El tomate perita. El tomate perita. No, pero bueno, <risa> va a ser uno de sus personajes emblemáticos y más queridos. O uy odiados. <risa> odiados también. Odiados, porque tiene detractores también la señora, sí, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. De todas maneras, bueno, no va a estar eh, eh, no va a estar presbicia en la vendimia. Va a estar eh, Doña Catalina. Pero es muy clara la tía, la prima. <risa> es como una prima. No, la, eh, no, no es presbicia, mira vos. Si bien, obvio, me... me te me, inspiraste, te va, o sea, no, voy, no, no, es también la personalidad, gastaba, tiene la personalidad pero, Y a partir de Vilma, Federico, cuando me llamaron, habrán dicho, bueno, Dorío, nos gusta tanto presbicia, eso y pero a partir de ahí, veamos a ver qué... Wow. ¿Qué personaje. Y la verdad que no, no, no, no tiene mucho que ver con Presbicia. Eso te quería preguntar, ¿cómo hiciste? Porque tan, tan arraigado un uh -huh. personaje como es Presbicia, digo, todos nos imaginamos, tenemos Rodrigo Galdeano, va a ser, aparece Presbicia claro, allí. Me parece que tiene otra energía también. Ajá. presbicia yo la veo más achacada. A doña Catalina, doña Catalina, es, no, es más enérgica. Tiene más energía si viene una mujer mayor, pero tiene más energía y, y, y tiene. Prespicia también tiene, tiene poder, ¿no? Para decir las cosas todo. Ella tiene otro tipo de poder, de poder manejar eh, una pulpería, uh -huh. en donde a partir de ahí le hace un honor a, a doña Melchora Lemos. Y bueno, es una mujer que se, imagínate, en la época se codeaba con, con muchos hombres y una emprendedora tenía ¿De una puta. ¿De pulpería. qué año estamos hablando? De, fines de... Sí, de 1819. Sí, 18, ah, claro. 1700 y pico. Ah, sí. sí por ahí. De 1800, ya, casi llegado a 1800. Ajá. ¿Y es, es, el, eh, es como el hilo conductor de toda la fiesta? Eh, oh. Digamos que es como como el, el cuadro central sí. por ahí y, y, y es como que la fiesta... Es justamente el momento de la gran fiesta, porque es el momento en donde mostrar dónde, en ese patio donde, bueno, hoy van quedando pocos, pero todavía algunos momentos. Hay muchos patios, hay muchos Donde está el parral. El parralito, el con el parral, sí. Eh, donde se, se juntan los guitarreros, se hacen uh -huh. peñas, se baila, se disfruta, se brinda por el vino, por, bueno, y por tantas cosas que creo que eso es lo que queremos mostrar y a partir de ahí de ese cuadro bueno se muestran nuestras danzas nuestras nuestra formas de expresarnos cómo hablamos de qué opinamos del vino y aparece un catador y aparece un sommelier y me parece que, que, que, que es lo, lo, la parte central no lo que genera también el vino no claro, la alegría la fiesta eh, ...las ganas de brindar, la felicidad, bueno, todo eso. A mí me, me llama mucho la atención ese trío que han mm. elegido... <risa> Ay, muy eh, ...Sorrentino, Aníbal Villa y vos, que... ¿Aníbal Villa? Aníbal Villa. Aníbal. ¿Aníbal? No, te dije Aníbal. ¿Aníbal Villa? como. ¿Aníbal Villa? No, me parecen... Me parecen tres de los grandes exponentes que tiene... Sí. Eh, ...el mundo del espectáculo nuestro, Mendocino... Eh, sacando a esos grandes que se nos van yendo sí. como, se, como se nos fue el Jorge Sosa sí, sí, sí. no nice. eh, Y dejando de lado esas nuevas generaciones Los pibes y pibas que vienen con todo sí, sí. Digo, ustedes después de una, una larga trayectoria Creo que están muy bien elegidos Y van a explotar los tres en esa vendimia Porque son tres maestros aparte Bueno, te agradezco sí, <risa> te... Ahí es la parte de decir, si, si es verdad Te, te incluyo no, es que te tengo que incluir. Pero claro hay que, que sí, incluirte. totalmente. Sí, bueno, hay, a hay ver, no por nada so llegaste a estar en la fiesta máxima de los mendocinos, claro. en el sentido de la, la responsabilidad que eso conlleva, conlleva, que no solamente es para el público mendocino, sino sí. para un público mundial ya, porque tiene esa, esa proyección nuestra fiesta. Digo, que qué bueno. cuando me lo dijeron, cuando me, me hicieron la propuesta, eh, obviamente uno dice, wow, qué, qué, qué interesante, eh, estaba en duda, porque tenía un compromiso también ese mismo día, uh -huh. así que tuve que resolverlo de alguna manera. Y después cuando te dicen, bueno, va a estar con Aníbal y con Adrián, y bueno, es como que te sentís hasta mucho más seguro, es decir, bueno, ¿cómo no voy a estar? Ahora, una cosa, señor Galdeano, ¿usted tiene que seguir un guión? <risa> Yo, ahí Vilma y Federico deben estar van a estar así. Están temblando. Está Ay, temblando. Ay, está ya, ya. Porque, Pero... ¿vos te gusta seguir el guión? Y No. no. Claro. No, pero pero obvio. So, pero, pero a veces vas y volvés del guión. Sí. O sea, vos siempre tenés una estructura no. y te manejás dentro del de Respeto al maestro, Aristido claro. Vargas, que, que, que es quien escribió la, claro. la obra. Entonces digo, y obvio, sí. hay un respeto, una admiración. Hablando y... de grandes, ¿no? Sí. Por eso, imagínate. ¿no? A, a veces sí me ha pasado de que me han permitido, Rodrigo. Con miedo, ¿no? <risa> eh, Rodrigo, podés hacer tal cosa, si querés, pues agregar, vos fijate, tu impronta y qué sé dos, ¿Van a estar microfoneados? Y le he metido. ¿Ah? ¿Van a estar microfoneados? ¿Va a ser todo en vivo? Porque viste que siempre, y eso lo veíamos mucho en la bandera. ¿Se vendí, puede contar cuando, todo tenía eso? Tenía el plano cercano y era el gesto porque estaba grabada la voz. Entonces el actor se aprendía la letra que él mismo había grabado y hacía el gesto. Lo hacían las sí. reinas con la despedida. Mira, sí, Nosotros sí. todavía no grabamos, pero es muy probable que... Obvio, en un en un espectáculo eh, de, de tal volumen, no podés jugártela, que suceda alguna cosa. Claro. Eh, eh, por, por ejemplo, estuve en, el, en una obra eh, que está muy buena, por cierto, de Aníbal Vida. Eh. Eh, y yo sufría porque todos laburaban con micrófonos, con pinchero con sol, solapeos, no sé cómo se llaman. Bueno, y la cosa es que uno sufre porque sea si de una pequeña... Falló a penitas, nada, eh, nada. Sí, sí, sí, sí. Pero uno como espectador de, de, de, Te querés morir te, pierde, pierde el hilo Porque te saca fiesta, te imagina, Bueno, eh, no pasó nada Obvio, increíble Pero me imagino que los chicos También habrán tenido alguna cosa no, no se puede tener una cosa tan íntima Grabado todo Pero acá una cosa eh, Majestuosa, uh -huh. grande no Es imposible que no tengas Por lo menos un backup Algo a Algo por las dudas Es que sí Porque la mínima de Que un micrófono Puede pasar Puede pasar Pasa a diario en el canal. Pasa en todos lados. <risa> Digo, eh, sí, hay, obviamente que van a haber cosas grabadas. No necesariamente es que vamos a hacerlo grabado todo, pero tienen que estar presentes, pues si el mínimo, la pequeña cosita que pase... Se salva con eso. Se salva. Sí, sí, sí. Y vos que, que tenés la posibilidad de haber visto toda esa fiesta, todo lo que vamos a vivir el te, en el teatro, ¿qué, qué, qué palabras pondrías? Para, para esto que van a presentar y, y todo esto que se vuelve después, sobre todo, de, de un tiempo bastante sensible para muchos, ¿no? Y, y con, con tantas cosas que vivimos, digo, ¿cómo crees que va a ser la reacción del público al la puesta en escena que se está llevando, se está gestando ahora para el teatro? No sé, me imagino que algo de alegría va a traer y de... Es como muy así alegre la fiesta, colorida Sí, sí, ¿Sí? sí. En realidad, a ver... Han pasado tantos directores que sí. creo que todos quieren que sea algo alegre, divertido y, y, y no sé, emocionante. Y, y profundo, claro, y profundo. Total, claro, emotivo y profundo también, pero, sí. pero bueno, a veces se llega, a veces no se llega, a veces la crítica pumba, a veces no. En general, bueno, la todo. gente que está en el teatro griego, yo por lo menos que. Eh, vendimia nos sé, ha hecho un montón Desde la radio sí. He elaborado muchas veces Haciendo transmisiones para, para Vendimia Siempre es un momento feliz Siempre estar ahí es otra sí. cosa Ya en tu casa, disociando con el asado Tomándote un vino, no lo disfrutás Porque estás en otra, en sí. Sí. No es un espectáculo no es para televisión Si hay bien está ahí. bueno verlo, sí. obvio Pero hay que estar ahí para mí Entonces creo que va a estar bueno Gran si no expectativa, estuvo. de mi parte al menos Sí, sí, sí. No, no sabes que te queremos no, con un amigo No pude hacer nada malo, no te, te respeto Hoy respeto el día Tenías no sé el qué. ping pong, listo El ping pong, sí, ping pong de pregunta y respuesta no, no, Dice que no hay más... Otra vez, me cortan el no tiempo, tiempo la Pero no puede ser Yo no puedo yo no puedo estar toda la siesta hoy en medio de la lluvia Con el granizo en la ¿En cabeza el medio? Y, sí. y yo que me vine con la tormenta Todo eh, fue Y no me hacen el ping pong, es tremendo o sea, me es trae, para levantarse, de e la pelotita chico. y... Más que la de Reina Nacional, año 47. No, te matan. No, no, te matan, no. Este. Nos vamos, nos vamos. No. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 Banco Crédito Cooperativo, la Banca Solidaria.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 No nos vamos a quedar, como decíamos, recién ajeno a lo que ha pasado en el día de hoy uh -huh. aquí en Mendoza y la fuerte tormenta que ha afectado distintos lugares y distintos centros comerciales muy conocidos. Hoy que las imágenes fueron terribles, las que se viralizaron y tienen que ver con, el, con, sí. con shopping. el shopping. Mendoza Plaza Shopping, exactamente. ¿Está su gerente en línea? estamos ¿Sí? con ¿Sofi nos está conectada o, o estamos con Andrés Sabatieri? Ahí está, ahí está Sofi. te vemos. ¿Cómo ¿Sí? estás, Sofi ¿Cómo están? Buenas tardes, Gise Rodi. Sí, estamos con Andrés Sabatier, él es el gerente del de shopping, para que nos cuente los daños y también para decir que por suerte no hay víctimas. Sí, sí, primero buenas tardes. Y a pesar de la, la tormenta que hubo en el, acá en el sector de, de Guaymallé, en Villanueva, que fue mucho más fuerte que la tuvimos en el 2016, eh, tuvimos algunos daños producto del, del granizo que acumuló, se acumuló en algunas canaletas eso hizo desbordar el agua y que se mojaron los hilos rasos. Y bueno, ahí ustedes habrán visto algunos videos en redes sociales. Se desprendieron en un par de sectores. Por suerte, sin ninguna víctima, sin ninguna persona lastimada. Y bueno, ya, ya estamos trabajando para dejar el shopping en condiciones así podemos volver a abrir mañana. Hay que decir que por estas horas está cerrado. Sí, sí, cerramos, hicimos una evacuación. Cuando empezó la tormenta, salió todo nuestro personal que trabaja en la contingencia eh, para un evento de estas naturalezas y bueno se evacuó a todo el público llevándolo a los sectores de, seguro, de seguros que son por ejemplo este ingreso eh, y algunos sectores también dentro del mall como para que no estuvieran tampoco en la calle y una vez que pasó todo eso y se terminó la evacuación empezamos a evaluar los daños y a, y a reparar los sectores que estaban en riesgo de que se cayeran o, o pasar alguna situación que no quisiéramos que pase. Usted me comentaba recién inclusive que en el 2016 también habían sufrido producto de una tormenta, también algunos daños. Sí, en el 2016 tuvimos una, una tormenta muy similar a esta, fue realmente muy fuerte, pero bueno, creo que esta por, por la característica de lo que hemos visto en la zona, en los alrededores, ha sido mucho más fuerte. Eh, en aquella tormenta aprendimos algunas cosas y las mejoramos. Bueno, lamentablemente hoy tuvimos algunos daños, pero si no hubiésemos hecho esas mejoras, a lo mejor los daños hubiesen sido sí, igual que en la anterior, que fueron mucho más que estos. Como estamos en el programa de Gise y de Rodi, que es de Vendimia, hay que decir que también estaba programado para el día de hoy, pero que ya se había pasado eh, lo que es la fiesta de la pisada de la Uva. Exactamente, estaba programada para hoy a las 21, pero bueno, como veíamos el pronóstico del tiempo que venía con alguna posibilidad de de lluvias y tormentas, nunca nos imaginamos que fuera de esta magnitud, eh, lo postergamos para mañana 24 a las 21 horas. Muy bien, bueno, ahora hay que esperar a mañana que ya vas a reabrir las puertas normalmente. Sophie. Mañana vamos a abrir las puertas normalmente, seguramente se van a encontrar con algunos sectores en, en reparación. Pero sí, vamos a abrir las puertas normalmente. Ah, perfecto. Sí, se te escucha No, era eso, era eso, Sofi, porque uno ve los, los daños, ¿no? Claro. Ve semejante cantidad de agua, ve mucho por reparar y demás. Si ya para mañana, bueno, ahí lo escuchábamos recién Andrés que lo decía, ¿no? Si bien algunos sectores van a estar quizás impedidos para el tránsito y demás porque van a estar reparando, pero va a estar funcionando igual a partir de mañana el shopping. Sí, va a estar funcionando normal a partir de las 10. A partir de las 10. Si llegásemos a tener algún contratiempo, vamos a comunicarlo por nuestras redes sociales y a través de nuestra agencia de prensa, informando el horario que podamos cerrar, que podamos abrir. Y, pero estamos apuntando de que vamos a llegar a abrir a las 10 de la mañana como habitualmente Bien. abrimos. Para Gracias. ¿Solamente fue en esa zona donde pudimos observar? Sí, hubieron tres zonas. Acá en la zona cercana al cine hubo un desprendimiento, otro ahí en la rotonda donde tenemos el local de, de bicicletas. Y uno más en la zona donde hay una cafetería y heladería. Por muy suerte muy ha sido bien. nada más que eso. Muchas gracias. gracias Ahí estamos Sofía. escuchando la palabra de Andrés Abatieri, que es el gerente del shopping. Hasta luego. Gracias, Sofía. Lo que tenemos que decir a la gente, y creo que está más que claro, lo vimos en las imágenes, eh, tratar de no transitar por la zona de donde está el túnel, porque no lo van a poder hacer y tampoco mañana. Total. No se desagota tan rápido ni tan fácilmente, así que seguramente en el transcurso del día de mañana quedará habilitado, pero no a primeras horas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana a las 19.30, como siempre aquí en el espacio de nuestro en Endimia, a las 21 en la edición central de Noticiero 7. Con toda la info. Chao. Chao.